Me ha gustado muchísimo. Ha sido alucinante, precioso, nos hemos divertido muchísimo y hemos visto muchísimas cosas. Es la primera vez que lo hemos hecho. Yo tenía muchas ganas de hacerlo hace tiempo y la verdad que es muy bien. El, cómo sube y, y, sobre todo, cómo baja, me ha gustado muchísimo. Vi sightseeing runt byfjorden och våra byen. Vi flirts tråltungen. Prekistol för de som ska det. It was an amazing trip. I'm glad I did it. Uh, we do helicopters all over the world with my family. Y this was a, an amazing experience. y I el mean, and the pilot was so informative with telling us all what, what we see it was just great. Kids love it, I love it. it was amazing. När är så kommer de hoppna glada ut här det de nuevo. göra igen. de tar flera turer dag